El texto que da título a este video y que tomó hoy como pretexto para abordar el tema del voto fue no solamente un artículo, sino el artículo que vino a ser el manifiesto del Partido Liberal de Colombia, país entonces llamado Nueva Granada. El autor de La razón de mi voto fue Ezequiel Rojas Ramírez, un abogado boyacense, político, profesor, conspirador contra Bolívar en la noche septembrina lo que le costó el exilio, y fue en teoría también el primer rector de la Universidad Nacional, nombrado en 1867, pero no llegó a ejercer el cargo. Con este artículo, La Razón de mi Voto, publicado en el diario bogotano El Aviso, José Ezequiel Rojas anunció su respaldo a la candidatura de quien fuera el próximo presidente de la Nueva Granada, el general del ejército José Hilario López, quien había sido gobernador de Cundinamarca y quien fuera elegido como presidente después de Mosquera y antes de Obando, es decir, entre 1848 y 1853, y cuyo periodo presidencial significó mucho, muchísimo para la libertad ya que bajo su gobierno fue abolida la esclavitud al sancionar la segunda ley de 1851, en la que ordenó la libertad de todos los esclavos en el país a partir del 2 de agosto de 1852. Ah, ¿y cuál fue el general bajo cuyo mandato se introdujo el voto femenino en tu país? Eso fue 105 años más tarde. Bajo el gobierno del también general del ejército, Gustavo Rojas Pinilla, las colombianas votaron por primera vez en 1851. 957 para el plebiscito, que aprobó la propuesta del Frente Nacional. España, el voto femenino fue aprobado 26 años antes, el 1 de octubre de 1930 Estos hechos, entre otras cosas, dan pie a las tres razones de mi voto. Porque quiero, porque puedo y porque no me da miedo. Madre mía, pero qué si Es Dices que estas razones no son poco. Como sabrás, no siempre ni todo el mundo ha podido votar, mis bisabuelas nunca pudieron. Amigos colombianos residentes en el extranjero que por una u otra razón han decidido entregar su ciudadanía colombiana o renunciar a ella, tampoco pueden. Y quienes eran esclavos tampoco podían, no es poco el tesoro de la libertad. Y pues en mi caso el hecho de mantener mi nacionalidad colombiana me permite no solamente hacer interminables colas cada vez que vuelvo a Alemania, tener el, eh, en el papel la misma nacionalidad que tengo de cuna y crianza, sino además tomar parte en las decisiones el gobierno nacional estando lejos, así sea con una gota de agua sobre una piedra caliente, como dicen aquí, o con un grano de arena, y bueno, de granos de arena está hecha la plata. Y en mi locura de ejercer una libertad ciudadana que a otras personas les costó caro, me produce el mismo grado de satisfacción que a algunos les produce, yo no sé, tomarse un cóctel en la playa o hacerse un selfie. Con un Ferrari, cosas que para algunos son normales porque siempre han estado ahí y que para otros son tesoros porque o bien no se las ha tenido siempre o bien porque herramientas como la lectura o como la historia nos recuerdan que son valiosas y que no hay que darlas por sentadas. ¿Tienes una selfie con un Ferrari? No, solamente una con un Jeep cuando tenía cuatro años, además no era un selfie. Ejercer el derecho al voto es... No solamente un acto de ejercer la ciudadanía, sino también la libertad y de aprecio a luchas y logros del pasado y de esperanza hacia el futuro. Volviendo al texto, aquí van dos cortos apartes de aquel manifiesto liberal. Vivi, por favor. Y que no se inviertan las rentas públicas, sino en las necesidades reales de la sociedad. Que no se adopte la religión como medio de gobernar. Las dos potestades deben girar independientemente cada una dentro de su órbita, puesto que cada una tiene su objetivo y fin distinto. Si quiere leer el texto completo y dejaré el enlace en, en la descripción. Yo me voy a votar y los invito a votar informados, libres y a conciencia. Informados de hechos, más que de slogans. Informados de la trayectoria y resultados de las gestiones anteriores de los candidatos, más que de emocionalismos. Recuerden que los políticos, como los publicistas, buscan persuadir y enamorar. Por eso vale más creer en hechos que en promesas. Recuerden las y palabras de mi genial colega. Saludos. Los publicistas somos mercados. Finalmente, si usted cree en Dios o siquiera tiene la esperanza de su existencia, ejerza además de su ciudadanía su fe. Ore y recuerde las palabras de Jeremías 17:5-6. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y si usted cree más allá, recuerde también las siguientes: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así usted se haya ido de su país o aún si ha entregado su nacionalidad, la gente en el país en el que usted nació merece ese pequeño grano de mostaza llamado fe y también a esa cuyo nombre es el nombre de mi vecina en Colombia. Esperanza, Colombianos, os deseamos todo lo mejor. Compartan, comenten, denle me gusta y vayan a votar con esperanza. Nos vemos en un próximo video. Adiós.